Un hombre es mujeriego por estas dos razones. Una de las cosas que mayormente una mujer siempre se va a preguntar en esta vida es ¿Por qué un hombre decide tener muchas mujeres? ¿Y por qué razón está tan interesado en buscar salir con varias y no comprometerse con ninguna? Hola, ¿qué tal? Este es Marco. Y hoy quiero darte dos razones elementales. Por las cuales un hombre decide tener varias mujeres y no establecer cabeza con una. Y es más, aún casado, aún con familia, decide seguir teniendo encuentros casuales. Y antes de empezar, quiero pedirte que cuando termines de ver este video hasta el final, me dejes el emoji del corazón. De esta manera sabré que este video te ha encantado, te ha gustado y lo que es más... Te sugiero que te suscribas y formes parte de esta gran comunidad de más de un millón de miembros. Así, empecemos. La complejidad de por qué un hombre decide ser... Una persona mujeriega decide ser una persona que le gusta estar con varias personas al mismo tiempo es muy complejo. Hay gente que se lo atribuye al machismo, se lo atribuye a la inseguridad, se lo atribuye al falocentrismo, a la necesidad de alguna manera de probar que alguien es muy hombre. Pero la realidad es que esto es mucho más complejo porque de ser algo solamente masculino, no lo padecerían las mujeres, y en efecto, hay mujeres que también gustan de estar con muchos hombres, tener muchas relaciones paralelas, con lo cual esto hace necesario entender cuál es la raíz de que un hombre decida estar con muchísimas mujeres. En esta ocasión quiero revelarte dos razones, dos razones elementales que te ayudarán a entender el porqué de este asunto y de entenderlo podrás estar más tranquila y más contenta al momento de tener que terminar con un mujeriego porque nos guste o no están en una etapa donde no es viable que tú sostengas una relación con él y la primera cosa que te voy a decir es la siguiente número uno miedo al compromiso nos guste o no las relaciones donde hay un compromiso también suponen otras cosas que en las relaciones casuales es inexistente o no hay. En pocas palabras, una relación ofrece más retos, ofrece otras circunstancias que el mujeriego no quiere. Mientras que en relaciones esporádicas, de una noche, en relaciones de a instantes, de a ratos, generalmente él no tiene que enfrentarse con... Discusiones, peleas, desacuerdos o cualquier otra cosa que le resulte totalmente desagradable. El compromiso también supone la no responsabilidad sobre los hijos, la no responsabilidad sobre otras actividades extraíntimas, aquellas que no tengan nada que ver con la alcoba. Un mujeriego valora mucho esa etapa, esa dimensión de estar con una mujer en la cama, pero hay cosas que él no quiere, como por ejemplo tener que relacionarse contigo Dentro de un contexto, llamémosle, llamémosle familiar, el tener que conocer a tus padres, el tener que conocer a tus amigos, el tener que relacionarse con personas con las cuales a él no le gusta y lo que es peor, relacionarse con gente que no gusta de él. Lamentablemente el compromiso trae consigo un montón de cosas que a él no le atraen y no le resultan para nada atractivo. Los hijos, las discusiones, las peleas, los desacuerdos puede suponer algo para él que no quiere en su vida y es natural el compromiso trae consigo también una ausencia de intimidad algo que el mujeriego valora bastante y es que al final cuando estás dentro de una relación la dimensión íntima cambia a veces hay menos intimidad y hay más responsabilidades hay más compromisos y menos placer nos guste o no cuando dos personas deciden enlazar su vida Continuar un proyecto de vida conjunto, a veces tienen que renunciar a cosas, a veces tienen, a veces tienen que aprender a adaptarse al otro. Y esta necesidad de adaptación, esta necesidad es lo que muchas veces desestima o es lo que incentiva al mujeriego a no participar de una relación, porque guste o no, también va a conllevar el tener que organizar su vida para hacerte un espacio va a tener que aprender también a que tú no siempre vas a poder estar para él. Y lo que es más, le va a quitar ese aspecto picante y prohibitivo que tiene un encuentro casual. La sexualidad, la intimidad también va a tener otra dimensión, porque ahora no van a hacer el amor por pasión, sino más bien por un sentimiento de compromiso, por amor. Y es ahí donde el compromiso empieza a pintar mal para él. La segunda razón que lleva a un hombre de querer, de querer ser mujeriego es esta otra. La verdad es que hombres y mujeres la padecen, pero como nos vamos a centrar en hombres, pues vamos a tocar este tema desde aquí, y es el miedo a estar solo. Hace cosa de unos 5 o 3 años atrás, me topé con un chico que de alguna manera se volvió amigo mío. Él era instructor de un gimnasio, de hecho lo sigue siendo es instructor de gimnasio, y constantemente se sabía de que él tenía amoríos con las clientas, tenía amoríos con personas de fuera y constantemente habían problemas familiares de su parte porque la mamá de su hija constantemente llegaba a reclamarle cosas dentro de la instalación, lo que le valió que perdiera el empleo, lo que le valió que la gente dejara de confiar en él y lo que le valió el ser despedido naturalmente. Y antes de que esta catástrofe en su vida llegara antes de que esto se materializara en un despido, yo le pregunté, ¿qué pasaba?, ¿qué ocurría?, ¿por qué tenía tantas mujeres en su vida?, y él me dijo que tenía mucho miedo de estar solo, que no se sentía cómodo con la idea de no tener un cuerpo a su lado, que al parecer el dormir solo, el hacer cosas sin tener la compañía de alguien, ya le suponía un miedo es la necesidad de renunciar a sí mismo, es la necesidad de huir de uno mismo porque uno no está acostumbrado a estar en la presencia de uno solo. Lamentablemente este, esta forma de relacionarnos generalmente nos afecta porque estamos con las personas, estamos con, en este caso, en el caso de un mujeriego, está en una relación no porque quiera estar ahí, sino que de alguna manera evita que él tenga que estar en ausencia de cualquier persona que le dé un poco de atención y tenga que apañárselas, tenga que lidiar consigo mismo. Y creo que al final de cuentas esa es una de las cosas que más le calan al mujeriego, porque al final ni él mismo quiere estar a solas en su presencia, porque le aterra, porque le causa una sensación de desosiego, le causa una sensación de no saber qué hacer porque solo cuando está con otra persona puede evitarse, puede de alguna manera dejar de lado, ignorar los hechos. Porque cuando está solo tiene que verse la cara, solo tiene que afrontar un montón de necesidades y carencias emocionales que lo están afectando, que de alguna manera no quiere ver eso no quiere sentirse en la necesidad de tener que reparar los daños, reparar los traumas que ha de tener en el pasado y concretamente una relación le permite poder alejarse de eso. Nos guste o no, a un hombre también le puede llegar a interesar el cómo lucirá, le puede interesar sentirse también completo con la sensación de que tiene una relación que por lo menos una parte de su vida funciona bien. A veces la imagen que exhibimos ante la sociedad llega a ser más importante que la felicidad misma. Con lo cual el mujeriego antepone su felicidad para quedar bien, para caer bien, para gustar. Así el mujeriego le encanta la sensación de sentir que puede tener a cualquier mujer a su lado. Un mujeriego por supuesto no es alguien aconsejable para una mujer que está buscando algo especial, algo profundo porque el mujeriego vive una etapa de su vida que no es recomendable para una mujer, no es recomendable para alguien que está buscando algo sólido. Si eres una mujer que también está buscando solamente fantasías y relaciones de a ratos y llevar una vida promiscua, pues una persona mujeriega te va a venir súper bien porque no va a haber necesidad de involucrar el corazón. Pero sin embargo, si eres una mujer que está buscando algo serio, algo de trascendencia, algo que va más allá de la piel, pues un mujeriego no te va a servir. Así, espero que este video te haya encantado y espero que lo hayas visto hasta este punto. Como dije, si te gusta, si te encanta, déjame una mariposa, perdón, déjame un corazón, un corazón. En los comentarios de esa manera sabré que este contenido te ha encantado. Y lo que es más, suscríbete. Verás, cuando te suscribes, cuando interactúas con estos videos, permites que más y más gente lo vea y de modo que seamos cada vez más y más personas siendo parte de esta comunidad. Así, te dejo otros videos que he editado para ti.